Hola, yo soy Sonny Rangel, tengo 28 años, nací en la Ciudad de México, soy vegano y soy un hombre trans. ¿Qué significa eso? Que cuando nací decidieron que viviría como mujer basándose en mis genitales. Y así viví más de 20 años hasta que tuve la suficiente información para darme cuenta de que era infeliz porque mi identidad en realidad era la de un hombre. No nací en el cuerpo equivocado, nací en una sociedad desinformada donde nunca me enseñaron que existía gente como yo que existían estas posibilidades y que podía ser feliz. Nací en una sociedad con una falta de representación donde nunca había gente como yo en caricaturas, películas, libros de historia, de biología, ni en la vida cotidiana. Yo no sabía que existían más personas trans hasta que decidí transformar mi vida, transitar hacia una vida más digna y feliz. Afortunadamente ahora hay más información. Ahora podemos distinguir que no es lo mismo el sexo biológico, que son solo las características físicas, a la identidad de género, que es una construcción social que depende de la geografía, de la época histórica e incluso religiosa y política, y esta información solo es accesible a través de la persona misma. También entendí que no es lo mismo la orientación sexual, que es hacia quienes sentimos atracción sexoafectiva que la expresión de género, que es cómo expresamos nuestra identidad al mundo con la ropa o el corte de pelo. Ahora que comprendo que, estas cuatro, que estos cuatro conceptos son completamente independientes, puedo entender que todas las experiencias son únicas e igual de válidas. Y por eso es importante visibilizar a la comunidad trans, porque nuestras vidas valen tanto como las de las demás personas, pero no tenemos los mismos derechos humanos, no tenemos acceso a educación, a salud, a hogares dignos o trabajos formales, porque se nos sigue poniendo en duda si existimos o no existimos, si merecemos o no merecemos. Es importante que hablemos del tema, pero no pongamos en duda si merecemos derechos humanos. Pongamos en duda por qué no los tenemos justo ahora. Garanticemos estos derechos a través de políticas públicas que utilicen un lenguaje adecuado que pueda abarcar todas las experiencias, Utilicemos un lenguaje adecuado cuando hablemos de personas trans para no decir que somos personas biológicas o no biológicas. Al final, soy un cuerpo humano que tiene un sistema nervioso, digestivo y tenemos las mismas características que los demás seres humanos. Pero lo repito, no tenemos los mismos derechos. Es importante que hablemos de este tema, que visibilicemos y demos representación para que las generaciones más jóvenes sepan que hay experiencias similares y se sienten identificadas. Necesitamos abrir este tema para que normalicemos y se den cuenta de que también somos parte de la familia, somos hijos, somos hermanes, somos padres. También vamos a la escuela, también tenemos trabajos. Hay personas trans en la academia, en ámbitos eh, de medicina. Tenemos eh, gente trans en panaderías, en estéticas, en todos lados. Si normalizamos, podemos también generar más empatía y que nos dejen de ver como bichos raros. Es importante la visibilidad trans para que escuchen nuestras historias y todo lo que tenemos que decir. Porque las personas trans existimos y resistimos. Hemos sido tratados como plaga durante muchas generaciones, incluso en espacios de lucha como algunos feminismos. Pero si abrimos este tema de conversación con empatía, con información y con respeto, entonces podemos hacer que las cosas cambien.